Hola a todos, bienvenidos al vídeo tutorial Bases de la firma electrónica la criptografía En este video, video tutorial vamos a ver los distintos conceptos que nos permiten eh, construir una firma electrónica y veremos en qué se basa la firma electrónica y eh, cuáles son los mecanismos fundamentales para su, su construcción Entonces Empezaremos dando una serie de definiciones básicas eh, y la primera de ellas pues es en qué es criptografía. Entonces, hablamos de eh, criptografía como la técnica que consiste en convertir un determinado texto que diríamos que está en claro en otro que se llama criptograma o texto cifrado y cuyo contenido es igual al anterior, pero que solo pueden entender las personas autorizadas, es decir, aquellas personas que con, saben cómo o se ha cifrado este documento y cuál es la clave que se ha utilizado para cifrar este documento En este caso vamos a ver un ejemplo de en qué consiste en cifrar un determinado texto Aquí en, el, en el, la presentación podemos ver cómo hemos cifrado la palabra criptografía de una determinada forma y hemos obtenido un texto inteligible que si alguien de buena Primera lo viera, pues no sabría qué es lo que quiere decir F, U, L, S, W, etc. Básicamente, el mecanismo que se ha utilizado para cifrar este, este texto, denominado criptografía, es un algoritmo eh, bien conocido desde la antigüedad, que es el conocido como el algoritmo del César, que simplemente consiste en, para obtener el texto cifrado, lo único que tenemos que hacer es sumar a cada una de las letras eh, tres posiciones, las tres, obtener las tres posiciones siguientes en el alfabeto. Por ejemplo, para la letra C, si le sumamos tres posiciones en el alfabeto, pues obtenemos la letra F. Para la letra R, pues tres posiciones más adelante en el alfabeto, obtenemos la letra U. Y así sucesivamente por cada una de, eh, de las letras que forman parte de este texto. Como vemos, este método es muy sencillo de conseguir el proceso de cifrado. El proceso de descifrado pues, justo el procedimiento inverso en el que para obtener el texto original cogemos el texto cifrado y lo que haríamos sería coger y restar tres posiciones en el alfabeto de forma que pues, para obtener a partir de la F eh, cuál es el texto original pues restaríamos tres posiciones y obtendríamos que eh, la letra es la C. La siguiente definición que veremos es lo que se denomina criptosistema o sistema criptográfico y vamos a ver los distintos elementos que eh, lo componen de forma que un usuario denominado transmisor pueda, utilizando este tipo de sistema, enviar determinada información cifrada a un eh, receptor Entonces, los elementos son, vamos a tener un transmisor, un, L, un receptor y un medio de, transmis eh, de transmisión por el cual se va a transmitir la información cifrada. Entonces, el transmisor va a partir de un mensaje que va a querer enviar a un determinado receptor y el transmisor se va a encargar de cifrar ese mensaje que a través de un determinado canal lo va a enviar cifrado eh, al el receptor. El receptor recibe el mensaje a través de un canal de comunicación y va a realizar el proceso inverso, el proceso de descifrado. Entonces, los sistemas criptográficos o criptosistemas, eh, dependiendo del tipo de clave que utilicemos, los podemos eh, clasificar en dos tipos. Los sistemas denominados simétricos de clave secretas y los sistemas denominados asimétricos o de clave pública. A continuación pues iremos viendo en qué consiste cada uno de ellos. Los sistemas de criptografía simétrica se basan en la utilización de la misma clave para cifrar y descifrar. Esta clave tiene que ser previamente conocida tanto por el emisor como eh, por el receptor. Es por este motivo por lo que se denomina eh, a este tipo de sistemas criptografía de clave secreta. Una misma clave que eh, nosotros vamos a utilizar para cifrar y descifrar nuestras eh, comunicaciones. Y la seguridad de este sistema reside en que hay que mantener esa clave que eh, ambos extremos conocen en secreto. De forma que el proceso descifrado, tal y como podemos ver en eh, esta transparencia eh, consiste en, a partir de un determinado texto original pues vamos a aplicar una determinada función de cifrado utilizando la clave eh, secreta y obtendremos un texto cifrado Ese texto cifrado será el que enviemos al receptor y el receptor, a partir de una función de descifrado y utilizando la misma clave que nosotros hemos utilizado para cifrar vamos a obtener el texto original los principales usos de la criptografía asimétrica pues, eh, son el cifrado de la información a través de un canal eh, inseguro y los algoritmos más utilizados para realizar este tipo de cifrado pues, podemos ver en la transparencia distintos algoritmos como son DES, triple DES, IDEA, eh, AES, etcétera. A día de hoy, el principal algoritmo eh, utilizado como estándar eh, de facto, podríamos decir que es el algoritmo denominado AES o Advanced Encryption Standard que es un eh, algoritmo que ha definido la comunidad internacional mediante un concurso y eh, que eh, proporciona eh, a día de hoy eh, la suficiente seguridad para poder realizar procesos de cifrado de forma segura Hay otros algoritmos, por ejemplo, que son muy conocidos como son DES, que ya están en desuso y luego las longitudes típicas de las claves que nosotros vamos a utilizar para eh, cifrar nuestras comunicaciones utilizando un algoritmo de estos tipos pues oscilan entre eh, 80 bits y 256 bits ¿vale? lo que podría ser entre unos 10 o eh, unos eh, 20 caracteres aproximadamente en eh, los tamaños más habituales ¿vale? eh, A día de hoy con eh, AES el, la longitud de clave más utilizada es la de 128 bits El problema que presenta este tipo de criptografía es cómo dos personas eh, se ponen de acuerdo en utilizar la eh, misma clave lo que se conoce como el problema de distribución de clave Yo soy una persona que me quiero comunicar como una, eh, con otra persona en la red ¿Cómo le hago yo llegar esa clave de forma segura a través de un medio inseguro como puede ser eh, la red? Eh, la, hay distintas posibilidades y una de ellas pues, podría ser que yo le diera por teléfono eh, esa clave eh, o esa contraseña para que la persona cuando reciba mi mensaje lo pueda utilizar Es eh, un mecanismo alternativo a utilizar la red pero que no dejan de ser inseguros Posteriormente veremos cómo se puede solucionar eh, este problema por otro lado, tenemos lo que se denominan sistemas de criptografía simétrica que son eh, aquellos mecanismos o aquellos métodos que están basados en la utilización de dos tipos de claves distintas una clave que se va a utilizar para cifrar y otra para descifrar y se basa en la idea de que si nosotros utilizamos una determinada clave para cifrar para realizar el proceso de descifrado vamos a tener que utilizar la otra clave de esta forma, en estos sistemas diremos que vamos a utilizar una clave privada que solo la va a conocer el eh, usuario de, eh, que la posee y una clave pública que es la que nosotros eh, Transmitiremos a todas las personas que queremos que se que, eh, quieran comunicar con, con nosotros. De esta forma, si estamos estableciendo una comunicación y alguien nos quiere enviar algo de forma cifrada, el eh, emisor utilizará la clave pública para cifrar y nosotros utilizaremos la clave privada para eh, descifrar. Este sistema se basa en que eh, hay una relación matemática en que, eh, de forma que es. Muy fácil eh, realizar los procesos de, eh, de descifrado a partir de la clave pública y es muy fácil, eh, bueno, relativamente fácil. Y eh, el problema consiste en que, dado una clave, es muy difícil computacionalmente, eh, dado una clave pública, es muy difícil computacionalmente calcular cuál es la clave privada. Entonces, para utilizar este tipo de sistema, pues inicialmente lo que vamos a hacer es generar aleatoriamente un par de claves, vamos a generar nuestra clave privada y a partir de esa clave privada vamos a derivar la clave pública y eh, estas claves están relacionadas entre sí eh, mediante la forma en la que las generamos cumpliendo las propiedades que acabamos de mencionar de que lo que se cifra con una se descifra con la otra. ¿Cuál es el proceso que eh, utilizaríamos para realizar el cifrado? Pues como decíamos, nosotros a partir de un texto original que vamos a querer mandar a un determinado receptor pues para ello vamos a tener que conocer su clave pública y vamos a utilizar una función de eh, cifrado asimétrico para generar un texto cifrado Ese texto cifrado para eh, poder eh, descifrarlo pues vamos a utilizar una función de descifrado eh, asimétrico como podemos ver en esta transparencia y vamos a utilizar la clave privada del de usuario eh, receptor de esta forma podemos obtener el texto original Entonces, eh, la criptografía asimétrica eh, su principal uso es para el intercambio de información secreta sobre un canal inseguro como podría ser Internet. Entonces, eh, dependiendo de cómo utilicemos este tipo de criptografía vamos a obtener distintas propiedades. Por ejemplo, si nosotros queremos conseguir privacidad o integridad en nuestras comunicaciones, vamos a utilizar el cifrado asimétrico. Si lo que queremos conseguir es autenticación, pues realizaremos la operación que se llama firma digital. Y si lo que nosotros es, queremos negociar una serie de claves o contraseñas que vamos a utilizar para comunicarnos eh, entre dos usuarios en una sesión pues vamos a, eh, a utilizar el intercambio de, eh, de claves. A día de hoy, los algoritmos más conocidos para, eh, eh, de criptografía simétrica son el de Diffie-Hellman, de forma resumida de H que nos permite realizar el intercambio de claves el algoritmo RSA que a día de hoy es el más utilizado que nos permite realizar tanto operaciones de cifrado como de firma digital el algoritmo DSA que solo nos permite realizar eh, firma digital y luego están eh, distintos algoritmos basados en eh, criptografía de curva elíptica que eh, tienen las versiones similares de operaciones de Diffie-Hellman o de firma digital Las longitudes de clave que se utilizan en estos algoritmos pues, varían entre 512 y 16384 bits pero los tamaños a día de hoy más utilizados son 1024 y 2048 bits donde el tamaño de 1024 cada vez se está utilizando menos en estos sistemas, tanto como en los de criptografía simétrica, pues cuanto mayor eh, es la longitud de la clave, pues mayor es la seguridad que se ofrece en la cifrado de la información que estamos transmitiendo. Lo que pasa es que hace que el rendimiento a la hora de cifrar o el tiempo que vamos a tardar en cifrar nuestra información sea eh, mucho menos. El, eh, a la hora de trabajar nosotros con eh, este tipo de sistemas, hemos dicho que tenemos que generar un par de claves. Eh, ese par de claves lo podemos hacer en nuestro propio equipo, donde la, eh, ese par de claves va a ser almacenado y posteriormente usado o eh, existe la posibilidad de que ese par de claves asimétricas sea generado en un sistema de, en el que nosotros confiemos y posteriormente nos remita a nosotros eh, nuestras claves. A día de hoy, pues eh, el, la forma habitual es que el usuario genere sus propias claves en su, en su PC Entonces, cuando nosotros estamos utilizando eh, criptografía asimétrica vamos a ver cuáles son eh, las funciones y el tipo de clave que tenemos que utilizar para poder realizar una determinada operación ya que hemos dicho que la criptografía simétrica nos va a permitir cifrar datos, firmar, etcétera. Entonces, si yo quiero coger y cifrar datos para un determinado receptor la clave, pública que, eh, la clave que yo tengo que utilizar es su clave pública de forma que eh, la idea es que como la clave eh, que el usuario posee es su clave privada y solo la conocer, si yo cifro algo con la clave pública y esta información solo se puede descifrar con la clave privada, porque hemos dicho que todo lo que se cifra con una clave solo se puede descifrar con la clave contraria, de forma que si ciframos con la pública hay que descifrar con la privada y viceversa. Si ciframos con la privada hay que descifrar con la pública. Por tanto, si yo quiero que alguien reciba una información que yo quiero enviarle y que solo lo reciba esa persona, pues tengo que utilizar la clave pública, de forma que para descifrar lo que yo cifre solo se puede utilizar la clave privada de esa persona y si esa persona no revela su clave privada, pues yo voy a estar seguro de que solo esa persona puede recibir esa información.